Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y hoy les traigo un noticiero informativo más Y pues bueno, vamos a empezar de una vez porque no hay que perder tiempo Y eh, empezamos por Panasonic, que bueno, muchos sabrán esto, muchos no Yo igualmente lo traigo porque es una noticia Y pues que antes eh, Panasonic era Extreme Demon Y ahora es Insane Demon Sí, una curiosidad y si sí, la verdad es que sí es Insane Demon en Panasonic Porque por lo del rey ya no vale Y porque no es tan difícil, o sea, no es tan difícil la comparación de Subsonic Un nivel lo creó un creador, o sea, lo creó un creador y obviamente pero un otro usuario, otro creador, bueno no, no se le podría decir creador sino que él lo copió, ¿vale? Lo copió normal todo ahí, pero lo volvió a subir y ¿qué pasó? Pues que le dieron Fiaturet al jugador que copió el nivel y lo subió y no le dieron Fiaturet al original que la creó Y pues bueno, esto es una injusticia, ¿vale? La verdad, eh, no debería hacerlo Raptor, ¿vale? Pero pues bueno, el Raptor ha pasado muchísimas veces también y pues hay que, hay que comprender, ¿vale? Hay que comprender Eh, bueno eh, el Señor Guillester se pasó de Flawless By Ryan Un nivel que es bastante jodido la cosa La verdad, la verdad es que sí Y Geometrias Life se pasó eh, Bloodbath Y pues ven, bueno, bueno, bueno, bueno Lo abro, ¿vale? Porque Bloodbath a día de hoy sigue siendo jodido, ¿vale? Aunque uno tenga 60 hercios o 144 hercios Sigue siendo jodido, pero... Ya sabemos que con 144 veces cambia la cosa Y luego sunix se hace un 77% subsonic escuyo se hace un 66, 63 y un 84 en atanatus nivel bastante jodido, ¿vale? Bastante pero bastante jodido, con un Strike fly jodido Muy pero muy jodido Y bueno chicos, esto es lo que vengo a tener yo de las noticias de hoy una noticia, no sé, pues unas noticias muy corticas Pero interesantes, vale, interesantes Más que todo por este personaje que copió el nivel Le dieron en vez que al otro mm, Eso es para fliparlo ya, vale Así que pues bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben, no olviden dejar un liguecito Y pues bueno, suscríbanse a mi segundo canal Y nos vemos hasta la próxima chicos Adiós